Bueno, yo creo que podemos comenzar. Ay, no, no, no, no, no, no. Eh, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y si a todas, Laura, por la estipulada. En primer lugar, este, os voy a decir que les expresaré en castellano y en... Tenemos un intérprete en castellá y en eh, inglés y os sentí pero algunos compañeros a venir de, de Europa y entran en una amiqueta el castellano vos ver la traducción al catalán etcétera era una amiqueta complicada vale ya vos distribuimos sus clavos y os demanáis también eh, de en, en castellano um, no es ok, okay I just I just explain to people that we're going to talk in English and uh, in Spanish okay no Catarán, no de estar al lado. Les quería agradecer mucho este, esta, esta mesa redonda de eh, energía para qué y para quién. Si pueden ver ahí los logos eh, que están organizando esto, no son logos que suelen estar juntos. Quería llamar una primera atención sobre eso. Tenemos redes de nivel internacional, tenemos. Eh, Iniciativas eh, locales eh, muy importantes a nivel catalán, pero siguen siendo iniciativas a nivel local. Tenemos una campaña eh, contra el fracking, tenemos este, organizaciones que trabajan sobre la, las materias primas y tenemos a una organización que denuncia los impactos de una transnacional como Repsol. ¿no? Entonces, todos juntos somos los que estamos convocando a, a esta mesa. Thank you. <laughs> um, so, this panel is really good. It's energy for life and for whom? Um, we've got a few international networks represented here and some local initiatives as well. Campaign against ranking. The second one, Monica, you said it's an NGO working on raw materials. Raw materials. And the third one, a platform uh, acting against uh, um, red solar. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos une acá? No? Este, ¿Qué es lo que nos une? Ese tema de dependencia material eh, de, de la Unión Europea, pero se puede pensar desde otros países enriquecidos, una dependencia material muy importante que está causando gravísimos impactos sociales e en lugares que se encuentran a miles de kilómetros de la Entonces, ¿esa dependencia material está ¿sí? no. Sí, esa dependencia material está sostenida por políticas europeas que no tienen ningún respeto sobre los de los derechos humanos. ¿no? Entonces, ese acaparamiento, hoy hablaremos de energía, pero podríamos hablar de otros ámbitos, ese acaparamiento, integral grave, ¿no? ah, es lo que nos va a ocupar acá, vinculado con el tema financiero, con la financiarización de la economía. So what do we have in common It's this material dependency on Europe, where um, highly dependent on Europe, and uh, because it has a high, high impact on our um, resources from a material and environmental point of view, and uh, this dependency is uh, supported by European policies which have no respect for human rights. And um, we're going to focus on energy today, that uh, energy grabbing, that it's you um, know combining a much picture you know, a uh, of different things. Entonces, eh, tenemos aquí el, el, el placer, comienzo por la izquierda, eh, de contar en la mesa. Yo me llamo Mónica Vargas, este, soy el Observatorio del Área de la Globalización. Y a mi mano izquierda, un compañero José Pratz de Soma Energía. Es este, Una cooperativa que, que tiene muchísimo éxito y es una de las alternativas en torno a la energía que están surgiendo. Acá lo explico, todo el mundo en Cataluña nos conoce, pero lo explico por los compañeros de cuenta. Eh, en segundo lugar, detrás de mí, escondido, eh, está eh, Nick Haya, de Corner House, viene del de Reino Unido. Eh, él nos va a hablar de la financiación y del acaparamiento energético. Nick es una persona muy reconocida, intentando dilucidar lo que pasa en el ámbito financiero, y cómo bajarlo a nivel de la sociedad civil para siempre en una dinámica activista y de denuncia. Hey, my name is Monica Vargas. I'm from the observatory of the And my be used to from Um, working with land alternative sources of energies, um, uh, we have also made a new from Corner House, UK, who's going to talk about solarisation and energy planning, mm. which um, are having a great impact on you know um, our societies, and he's going to be talking about you know from grassroots levels in civil society and as an activist. Eh, luego tenemos a, a, a mi lado a Richter, que viene de una organización alemana, de Urgeval. Rezun va a hablar de las iniciativas bilaterales sobre las materias primas relacionadas con las agencias de crédito a la exportación. Esas agencias de crédito a la exportación son las que nos unen, en el mundo de los logos que se encuentran ahí, que es ECA Watch. ECA -E quiere decir agencia de crédito a la exportación en, en, en inglés, ¿no? y son mecanismos públicos de apoyo a las empresas este, multinacionales. Y aquí tenemos, hoy nos hemos reunido, esta red, tenemos una reunión hoy y mañana, y por eso aprovechar sus venidas que este, hemos organizado este acto. ¿no? Entonces, Regina nos, nos hablará un poco más particularmente de este tema. Posteriormente, este, Antonio Tricarico, de Ricomon Italia. Eh, nos hablará de las nuevas políticas energéticas de la Unión Europea. Un detalle sobre la organización de Antonio, anteriormente se llamaba la campaña para la reforma de la Banca Mundial, ¿no? del Banco Mundial, y prueba también, yo creo, eh, Antonio, de este cambio conceptual que ha habido, cambio de paradigma que está habiendo, a RICOMON Re se refiere mucho a la reivindicación de los bienes comunes. Y presento también aquí a Laya y a Ben que nos van a ayudar. Muchísimas gracias por estar. So now I introduce a myself from Germany. I'm going to be talking about the life and international initiatives of materials and their relationship with ECA's. ECA's, ¿las llamáis ECA's o las llamáis ACES? ECA's, ¿no? ECA's. I think it's a little bit of property agencies, and, uh, which give support to multinational companies which are investing in, in the third world and developing countries. And EcoWatch uh, is an, an association which you know, we're working with, and we're going to meet precisely today and tomorrow, so it's very convenient. And uh, Antonio Ricorico <coughs> from uh, Italy, and we're going to talk about new energy policies, new European energy policies. And uh you're going to be taking up on the window view of the world that changes writing, changes in writing nowadays. And uh, his main thing is, you know, the way back to common motion playing, you know, which is something common.